Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a comprar las luces de Navidad para adornar la casa. Vamos a adornar nuestro árbol de Navidad. Nomás que tenemos que traer cubrebocas. Estamos buscando una cortina de luces. Sí, una cortina, pero.. Esa no es cortina. Sí, es cortina, si es cortina pues pero. Pero es esta pequeña, cortita, mira, sí. Son Ajá. pequeñitas. No, queremos una cortina. Ahorita de todos modos vamos a ir a otro. Aunque eso sirve. A otro lugar. Sí sirve. Pero ahorita vamos a ir a otro lugar a ver si hay más variedad. Porque aquí no está bien. Ajá, Ahí poquito. Lo, lo normal. Para, para decorar el árbol también Sí, Pero es lo nosotros, normal Nosotros queremos una cortina Porque van a ver para qué queremos la cortina realmente Ah, exacto Un árbol blanco Está bonito este pino, pa. ¿Este? No. ¿Esas son de LED? ¿Pero qué son? Sí, todos son okay. Ah, está sí. chida esa. ¿Lope de colores? O ambas. Está chida porque, mira, esta. Cierra los ojos un poquito. ¿Sí? Y ve oscuro y ve cómo camina toda afuera. Sí, está chida. Ahí está mejor. Sí, incluso pues ahí se alcanza a apreciar aquí. Alcanza una vez. Esa sí. Esa sí. pero... no se ven. esas sí se ven. Ahorita vemos. Ahorita vamos a checar. Hay mucha variedad aquí. Oh, chido. La, de, la, de largo, de largo aquellas me gustan más, tiene más como más juego de colores. Y estas solamente nomás así no tienen cambio. Nomás así están así. Sí, sí, sí, sí. Y pues bueno, ya nos decidimos, ¿ah Paul? Sí, por, por sí. estas, miren. Pero ahorita vamos a checarla. Paul. Ya nos decidimos por esa cortina. Y pues miren, ahorita la están checando aquí. Mira la niña, ya viste Paul, como. Eh, también está trabajando. Exacto. <ríe> este te queda viendo. Dice, ¿quién será ese marciano? <ríe> ¿Qué más nos falta? La estrella, ya había una. Aquí donde fuimos ahorita. Bonito. La verdad, la Navidad es lo mejor. Y pues aquí, no lleno de luces todo. Ahorita vamos a comprar unas estrellas, nomás que no sabemos si dorada o plateada. ¿Cuál quieres tú, Paul? La que elija, amigo. A ver, ¿cuál, la ¿cuál quieres la tú? Mm, pues. ¿La dorada? la dorada va a brillar un poco más. Eh, yo no es la dorada, la dorada lejos. Sí, Es más resaltante eh. porque la, la gris, eh, la pierde. plateada se pierde y pues no hay más. Y pues nos vamos a llevar esta, Paul. Mario, estamos en el mundo de las sábanas oh, Quien sabe México reconocerá a la parisina fíjense, fíjense que yo cuando estaba chiquito Me gustaba venir mucho aquí A mí también Porque parecía laberinto y corría por todos los pasillitos Me gusta de esto, que se siente bien suavecito oh, Y corría, corría, corría corrí, Y me buscaba mi mamá, Mario, Mario Pues yo andaba jugando a escondidas, Exacto. Así. Venimos aquí a comprar listón Listona. Listón para el árbol también sí, ahorita. Para decorar, miren, miren Ahorita vamos, nos vemos en la casa Ya terminamos de hacer las compras de esto Y ya nos vemos en la a casa con lo que Así que vámonos Tenemos un problema Queremos poner el árbol ahí Pero no sé dónde está el árbol ¿Dónde está? Está allá arriba Está fácil de bajarlo eh, Fácil Aquí en la bodega Aquí adentro Yo no sé quién se le ocurrió la idea De, de, de ponerlo al final eh, Acuérdate que cuando acomodamos No pensábamos que fuera a llegar tan rápido diciembre Y ahorita vamos a... Me voy a tener que subir por el árbol, ahí a la esquina. Misión, misión imposible, tan, tan, tan, tan, tan. Aquí es la bodega, aquí tenemos muchas cosas guardadas. Pero, ¿cómo le voy a hacer? Ah, ya vi cómo. Y ahorita, ¡pum! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Usted me caigo. Lo que tengo que hacer. Para poder sacar el arco. Es que aquí lo guardamos cada, para que dure todo el año, ¿ah? ¿eh? Sí. Aquí está, mira. Ahí, disculpen, el cartón está muy, muy viejo. Miren. Pero pues aquí lo guardamos. ¿Este árbol cuántos años tendrá? ¿Unos 10 años? No sé, la verdad yo pienso va a tener... Es una reliquia ya es Ya tiene pues está desde antes que yo ¿no? No sé, pregúntale a mi mamá oh, oh, Voy a tener que echar el rico Tiene oh, oh. <risa> como 10 años, como 10, 11 años Pero como la guardamos muy muy bien Mira, ahorita no la vez, lo vamos a sacar Es de mentirita, no es de verdad Aquí por el clima, los pinos no te duran Y tienes que tirarlos a la basura Aquí cada que se acaba la temporada navideña en la calle siempre hay pinos naturales porque los tiran, ¿no? No, no, eso no se puede reciclar, no se puede aguardar ni nada porque se secan Ajá, exacto. con el clima. Esta es la primera parte. O la segunda. ¿eh? No, es una de las partes. sí es de la media media. Y bueno, esta, estos árboles son doblados, se empiezan a doblar y este, son de plástico. Esta es la base, esta es la. esta la que va abajo, en la parte de abajo. Y estas son las patas. Estas son las patitas. La bueno, es que esto, fíjate que estos árboles son rápidos de armar. Y ya depende de lo que tú le quieras poner. Detallar, sí, incluso les vamos a dejar timelap. Vamos ya a poner las luces nuevas que fuimos a comprar hace rato, las blancas. Y ahorita se las vamos a mostrar ya instaladas. Las vamos a instalar en esa parte, en lo que es la tele. O igual no sabemos exactamente en dónde, pero donde se vean mejor. Yo pienso, exacto, donde se vean más. Estas tienes que estirarlas hasta sí, acá, sí, Ajá, exacto. Y ya, ya depende de la medida. Igual, igual, no, no Nomás no, lo vayas a, nomás no lo vaya a pisar, Auri o Paul. Pues tienes que estirarlo, pero tenemos que ver cómo las vamos a colgar o a pegar en la pared. Con clavitos. Clavitos pequeñitos. Mi mamá ahorita nos va a ayudar también, nos va a empezar a ayudar ella. Porque sí, también... porque si se pudiera, pero no lo agarra Y pues ahorita les vamos a mostrar cómo va a quedar ahí. Pusimos el, el, el, el, la reja blanca. Ahí vieron ustedes, tomas. Tardamos como dos horas. Si, tardamos más y un sonido. Exacto. ¿Pardaron? Es que más que nada la acomodo para que quedara así recto como cortina. Eso es lo que sí. tarda uno. Y ahorita vamos a poner las luces, pero al arbolito. Les vamos a ir mostrando detalladamente, ¿no, Paul? Para sí. que vayan sintiéndose como si estuvieran aquí adentro. Ajá. Navideño. Y con el espíritu navideño, está aquí ping, está Aurí. Vamos. vamos a vestir de remito o de rena. Santa Claus? De... De, chivita, de chivita Santa Clonera. Santa Clonera. De Chivite, lo y aquí está mi mamá. Santa Claus. Hola, Lupita. Sí, hola, vamos. Fíjate, años atrás mi mamá nos ayuda, pero ahora como que trae flojera, ¿no? les toca a ustedes. Como claro, que sí trae un poquito flojera ¿verdad? Vean, me a ustedes. Todos los años me lo dejan a mí a sola ver, Uy, ya estaba poniendo las lamparitas. Mira, oh, qué bonito No, pero fíjense Ahí va, agarrando forma, más o menos, ¿verdad? ¿Quién? ¿El árbol o Paul? ¡Tarán! Miren, wow, con luces. Segunda etapa. La primera fue la cortina esa blanca. Que duramos casi, ¿cuánto? Una hora, dos horas. <risa> Segunda etapa, del árbol ¡Wow! Paul ¡Ya va agarrando forma! ¡Wow! ¡Tenemos tele! ¡Wow! Oh, ¡Es otro regalo, ¿eh? También Exacto. ¿Qué le vas a pedir a Santo ahorita que estamos no sí, sé, recordando los regalos? Espero este año me caiga un iPhone 13 ¿Y crees que te, te lo merece y que te va a llegar el regalo aquí abajo o no? O a lo mejor te traes dos pedacitos de carbón. ¡Exacto! Porque no te has portado bien, Paul. Y pues, esa sí. fue esta es la segunda etapa que es los la lucecita. A ver, mi mamá ahorita nos va a explicar a ver cómo se pone ese listón. Porque la verdad yo no sé cómo se ponga. A ver, oh, Paul, nos, a va, a, nos va a ayudar mi mamá. A ver, a ver. Ah, se amarra ahí arriba. Ese sí ayudamos a nosotros porque no sabemos acomodar. El sí, listón. lo puedes hacer, no, te, no importa, no pasa nada más. Empezamos la segunda etapa que es el listón Ajá, que, exacto oh, ah, Ya va agarrando forma, ya, ya se ve más decente Sí, ya poquita, va agarrando amiga, eh. Sí, todavía falta un poquito Poner las esferas, que es lo que sigue y Vamos a poner cositas aquí Y pues les vamos a mostrar Es más, ya les vamos a mostrar ya que esté finalizado todo Les mostramos Sí, exacto, para ya no ah, revelarlas ah, mucho Porque ya casi se está viendo el sí, cambio ya. pues A comparación de cómo iniciamos Ajá. Ahorita les vamos a mostrar Cómo va a quedar esto? Vayan van a ver. Una, Uno, dos, tres. <risa> ya aparecimos. Oh, <risa> Fue man, rápido. Yeah. Pues miren, ya quedó. Ya nuestro ah, no, arbolito. Ahí tardamos un ratito, ¿ah? Sí, sí tardamos bastante, pues de hecho, pues no se puede ver, pero ya se nos llegó la noche, sí, Mario. Ya oscureció. Y eso que madrugamos. Sí, madrugamos a comprar luces, cositas así que ocupamos. Ajá, exacto. y Pues miren, hasta chimeneas tenemos ya. Ah, y con sonido, oye, escuchen, escuchen. Ya, llevo, ya llegaron regalos también. Ya, ya hay regalos, Mario. Pero, pero a ver a ver yo la verdad voy a pedir salud solamente tener salud, salud todo el año salud salud y pues ahorita hay que dejar unas tomas sí ¿sí? sí nos dicen qué tal les parece sí claro Porque ahí va a llegar Santa Claus a sentarse. Sí, ahí es como en las películas. Ahí Ay. llega a comerse la galleta Ay. y la leche. Ajá. Oh, oh, oh. Mamá, todo, todo. No nos falta la mesita para que para dejar las galletas y la leche. Pues bueno, Paul, pues la verdad nos ayudó mi mamá también. Sí, eh, pues a usted el puso el listón. Yo pienso que aquí vamos a finalizar este video. Sí. Y también recuerden mucho festejar la Navidad, que es una fecha pues bonita y pásenla muy bien. Y pongan su arbolito, porque o sea. de repente se ha perdido la tradición y ya o sea. muchas personas ya no quieren poner algo. Son como de gris Exacto Igual se respeta pero es bonito Porque fíjense se, se va transmitiendo A sus hijos A sus nietos exacto. Y a sus hijos Y sus nietos Lo van a ir haciendo Con su familia Y pues es bonito Es una tradición sí. muy bonita Poner el árbol de Navidad Sí y, Tiene muy bonito significado Y háganlo Hasta lo puedes hacer En familia Ponerlo en familia Y es, son recuerdos bonitos Que quedan para toda tu vida Sí, exacto Y pues Aquí vamos a finalizar Este bonito video Poniendo nuestro Arbolito de Navidad Exacto. Y pues ahora sí Mario Esperemos les haya gustado Y dejen su like Activen la campanita Suscríbanse Y síganos en nuestras cuentas de Instagram Que van a ver aquí Y qué más Pau? También recuerden Seguirnos en Facebook Que ya tenemos Facebook Y vayan a darle like Y seguir Exacto Vayan, vayan Y Exacto. denle Like, like y los esperamos con mucho gusto también ahí escriban los mensajes escriban los comentarios qué tal les pareció este video sugerencias y todo lo demás y otra cosa Paul no se les olvide ver nuestros videos y si no los han visto véanlos repítanlos o como quieran pero véanlos sí, los, los últimos videos vayan a verlos nos vemos en el siguiente video bye, bye, bye, bye. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА